Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y yo sé que... O sea, tenía que subir un video obviamente hoy porque ayer subí un video de la perrete que iba estaba avisando el video. La pepita. Chicos y chicas, por si acaso aquí no pude, este, lo que era subir el video, sino que tuve que demorarme para subirlo hoy día O si no, posiblemente lo estoy subiendo el día jueves, así, por si acaso, ¿ya? Pues hoy vamos a, a jugar a lo que es Happy Wheels Pues vamos para allá Aquí me di cuenta que no, no tenía con qué, con qué jugar a Happy Wheels porque habían un puro mini como país de los juegos, este minijuegos, para Así que no tuve que encontrar. Y que más me ocurrió que jugar? Sí. sí. Disfrutenlo. Ey, ¿cómo están? Ey, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un novio para el canal. Y me preguntarán qué hago en Free, qué hago en Free. No, no sé. Y no tenía que. No tenía que jugar. Se me dañó el San Andrés, quería jugar San Andrés, pero. O sea, ¿Qué saques? No sé ni qué coño jugar Pero me fui aquí porque es un juego muy fácil O sea, creo que yo jugaba hace como 3 años, hace dos años No sé, tres, cuatro, no sé, no sé, no tengo de años Pero algo que a mí me gustaba era más el ¿eh? No me acuerdo cuál era, ¿Cuál era? Con... En serio, no puedo ponerle. Entonces, pongámosle, no, pongámosle M. O. Que es como que algo más aparecido. A ver, o sea, Razazazalajin. Si soy. No, yo soy pro. Mijo, mijo, yo soy pro. A ver, a ver ok, espacio. Okay, okay, okay. A ver, que. A, a ver, vamos. vamos. BOOM ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, Oh my god, que tan pro soy ¿Qué le pasa a esta cosa? A ver Saca esto ¡Coño! <risa> Tengo que matar a la pobre, pobre criatura okay okay, ok, ok, ok Ok, ando como un poco lenta pero no importa Ok, vamos acá, vamos acá, vamos Ok Vamos con la última, lo comemos con la última. Coño Ando muy lento que pex Por acá, por acá, por acá, por acá, acá Ok, lo matamos, lo matamos ¿Son? ¿Cuántos son? Oh Oh, oh, oh ¿Qué oh. oh. La bola de John Cena Blum Ok, eso fue demasiado dramatizado hay una que, que vas corriendo y le haces un montón Ven pues Ven Y ya, ahora No, eso no lo quería La vamos a traer Ven, ven ahora ven. ven. Okay, voy a ir acá Ok Ok, okay. Uff, me estoy medio Me tiré medio A la última, la última, que probé, que probé La última que probé Ahí Vamos a jalar, ¿quién? 3, 5, 4, 3, 2, 1 1 1 Ok, comencemos What? ¿Qué? En serio Un segundo, wow ¿Qué pasó, chaval? En serio No, no Pero, o sea, quiero matarlo Pero, no me dejan ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué le pasa al juego? Ok Esta es la combinación más rápida para matar a las personas Ya yeah. O sea, ok, hay que dejar Y ya está Esto es algo que se puede hacer en la vida Ya está O sea, que es En un segundo mata a una persona Con mi mirada Catastrófica Ok A ver, vamos Ok Damos mucha energía Para matar a una persona bien, pero bien mala Oh No mames, güey ¿cómo dice es eso? A ver, A ver, para matar a una persona solo hay que mirarlo así feo ¡Ya está! O sea, wow, ¿qué? soy un pro en esto Un proazo. ¿sí? ¡Wow! Ok Ok, okay. Mira lo feo Siente su poder En tan solo dos segundos, ¡Wow! No recuerdo, no recuerdo. Ok, creo que ya. Ok, una partida basta. Vamos no, a no otro juego. Madre qué Que pex, que pex, que pex, que pex. Pica, pica. Dando que cargue porque tengo que cortar esta parte? Sí. A ver Niño rata Niño rata Cuerpo degenerado O sea, no sé qué, qué es esto ¿Alguien me puede decir qué es esto? Y va, Bonnie, baby No me guau Wow, primer nivel Y pum, soy un pro bueno. Siempre es un pro. Ok, presiono 1, 2 y 3 para cambiar. Perfecto, creo que eso es. No sé. A ver, tengo que convertirme en niño rata. Comprarme de queso el niño rata. el niño rata es wow La inteligencia de los niños rata. No, y aquí creo que tenía que transformarme en babón y baby. Ok. Ok. Ok. Ok. okay. ¿Cómo reviento esto? ¿Cómo reviento? Este cae, este caes? niño rata. Ay, papón y bebé! Ay, María, me duele. Listo, vale. Según nivel de tres de estreno. ¡Oh, niño rata! Listo, a ver. A ver, vamos aquí. Vamos, papuoni, baby. ¿Cómo, ¿Cómo saltó? ¿What? Ok. Ok. Niño rata. Ahora tenía rata. <tose> wow, Saguato. A ver, ¿cuántos niveles hay de esto? Ok, nos venimos con un homúnculo o algo parecido que es eso, no sé. Ni rata está que, está que come chicle, ni rata, pero tú, ¿tú tres. Vamos a poner B y baby. Por el gorrito. Ni rata, a ver, ni rata. ¿En serio lo vamos a matar? ¿Pero qué? qué? A ver, a ver, no, a ver, a ver. no Ahora, ahora. Cruce no sé, rápido. Hay que matar esa cosa, hay que matar. Muere. Ok. Aunque me dio pena, los que lo mataron. No, no, chaval, chaval, que me muero. No, no, mames. En serio. A ver, ya, este, el Chimangax Saludos Saludos Manuel Gamer ya te saludé, saludos igualmente <coughs> A Josuar, 81, saludos A Lesbogos2.4, saludos Pero si ya te saludé igual, saludos otra vez A Reyes Gameplay, saludos 240 sub Ah, son las mías, ¿no? Gracias Blue, Blue R, Blue ctr Buena intro, bro Saludos, saludos Alfonso Peñafiel, que es un amigo mío. Chévere, saludos. Eh, Oliver... ¿Qué haces, Oliver? Bueno, no importa, igual, saludos, saludos. Saludos otra vez, Raíces. Este, Alejandro de Bebe Anda, saludos otra vez. Diego Gamer, saludos. Raúl, que vives por acá, yo te conozco, amigo mío. Saludos igualmente. Estrella TV, saludos. Pero por qué me sale un anuncio EN mi video Ok <ríe> eh, Snape sigue Bueno esos son los saluditos que están aquí Igual si quieren que los salude pon este en este video que lo, te, el que lo estás viendo ahorita Pon tu like Suscríbete si eres nuevo Igual Comenta saludame bro Y ahí está Wow 149 wow Muchas gracias bueno, hasta aquí dejo el video y espero que les guste. Igual dás tu like y suscríbete, como ya Chao.